O sea, pedazos piedra me han hecho una entrevista y en la meta me ha preguntado a quién le dedicas esto digo a la mujer que me ha tenido que aguantar todos estos meses dando la paliza Ay. Chavales, viernes a las 4 de la tarde ya acabo de coger el dorsal, una camiseta y no sé qué más historias me habrán dado por aquí. Luego haré el unboxing. ¡Hola! mayo, superchulo chulo para sortear. En el 2014 dejamos las bicicletas durante toda la noche que no las tenían vigiladas. Pero este año por el tema COVID no se pueden dejar las bicicletas ni nada. Ya la tenía preparada para dejarla aquí y olvidarme de ella, pero no ha sido posible. Mañana a las 6 de la mañana salimos y me voy a tener que levantar a las 4. ¡Madre qué liada! Pero bueno... Eh, Sarna con gusto, no pica ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal? Bueno, como habéis visto, vengo de la cora de recoger la bolsa del corredor Entonces voy a hacer un rápido unboxing para que veáis lo que lleva dentro, ¿vale? En la descripción del gigante de piedra Mira, lo primero, una, una gorra, gorra de agricultor Una camiseta, camiseta del gigante de piedra el dorsal, el chip y las bridas, un vale para descripción del año que viene, mascarilla FPP2, mascarilla desechable, ah, la pulsera del corredor, con el número de dorsal y para los habitamientos, una taza, taza de campers, de furgonetas camper, el botecico de, de aceite, Nutrinoves, patrocinador de gigante de piedra y yo también lo tengo de copatrocinador en el mayor. Pues, oye, yo lo aprecio mucho, muchas gracias, pero igual hacemos un sorteico, ¿eh? Entre todos los que compartan el vídeo de la Gigante en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, pues igual sorteamos. Solamente para península, ¿eh? Que no me da para enviarlo al extranjero. Para España península. Bueno, chicos, seguimos con el vídeo. 20 minutos ya, desde que hemos salido y ya se ha hecho de día. Las linternas no valen para nada. No nos ha hecho falta. ¿Qué llevas ahí? ¡Un monstruo. ¡Ore! Eh? ¡Mogollón de chulo! A ver, ya. Primer habituamiento, kilómetro 18, llevamos una hora y 20 de carrera. La verdad es que la sensación es buena. las sensaciones muy buenas. Las piernas van bien y de momento en las subidas no me estoy ahogando. Aunque Aunque lo parezca. ¡Ay! En el 2014 vine con mi amigo, el del espacio BTT Mocayo Sur Antonio, un saludo Antonio, aquí tenías que estar. Bueno, y me comentaba ayer que en el 2014 solo veníamos aquí los locos. Y sin embargo hoy me parece que estamos Unas 700 personas o algo así Bueno, personas A cualquier cosa se le puede llamar persona Oye, las vistas espectaculares Las sendas, muy guapas Muy bien marcado Ha habido algún tapón, alguna caída Pero en términos generales En lo que llevamos de rato De 10, espectacular ¡Hola! Oh, y aquí me bajo ay, ay. ¿Vas montado? Sí Dale, dale, dale, dale. Kilómetro 41, después del segundo de avituamiento, que he parado muy rápido, echar agua y tirar para adelante, porque aquí te pasan por encima si te descuidas, Ay, había una sendica de bajada muy guapa, pero había uno delante que me frenaba un poco y no la he podido disfrutar, pero justo después, en, una, en otra sendica al lado de un río, me he pegado una toña, me he pegado un bofetón, yo solo, bueno, menos mal que no pasó nada. ¡Hala! Ya las piernas ya no se lo quedan, ¿eh? Ay, no sé cuánto rato llevo. Dos horas treinta y ocho. Seguimos sumando. Tercer habituamiento, la tostada empieza a ser ya importante. Ahora ya es cuando notas que las piernas no van. Madre, y solo llevamos 55 kilómetros o algo así. ¡Ay, ¡Oh, no era lo que querías! Tira, tira, gigante. Revienta, a cabrón, con el gigante. ¡Uh! Palito. Qué paliza se me espera. Aún quedan 10 horas. Ojito, cuidado. 10 horas todavía. Quieres algo, bobo? Creo que va a comer unos espaguetis. Sí. Vale. Ah, voy que ya no veo. Madre. Voy a comer un poco porque llevo el estómago cerrado. Llevo el estómago chunaco. Esta de alimentos me ha salvado la vida. Horchata, horchata y susos, de crema. ¡Oh, qué bueno! Llevamos ya una hora, hora y media con aguilla. No llueve, pero esto de, de la niebla baja, ¿qué te deja? ¡He hecho un asco lleno de agua! Va, ¡Vaya paliza llevo! ¡Madre! Kilómetro 122 o algo así Buah, Ya no... Me duelen las manos Me duelen las piernas, no sube el pulso Muy duro, ¿eh? Muy duro Y ya llevo... me parece que son 7 horas o algo así O cerca de 8 Ya ni lo sé ya me perdonaréis si no sale muy bien el vídeo, pero es complicado el grabar, el intentar pedalear y, ah, y cuando vas cascado, más. Bueno chicos, estoy terminando la penúltima subida gorda, aún queda una de unos 7 kilómetros, pero esto ya casi casi está hecho. Os voy a comentar el secreto para los ultramaratones. No sirve de nada la betalanina, ni la glutamina, ni la creatina. Aquí el secreto es estar más seco que un palo, entrenar como un cabrón y tener los cojones más gordos que el toro de Bornetu. Ah, qué paliza Mira, mira, qué paisaje Precioso Esta cabrona de subida Kilómetro 162 Te revienta De manera Está reventado como para subirla Montado En el 14 me quedé dormido aquí Dos veces, debajo de un pino Ay, venga que es la última ya La llegada de Jesús Martínez Gallego, eh, que no es la buena, eh Es la buena Ay, es Pedruzco. ¡Pedruzco! La segunda femina, bueno, pues hasta aquí mi participación en el Gigante de Piedra No tengo ni me ganas de volver Vi que en el 2014 dije lo mismo, una semana después de hacer esto estaba en la playa, en la piscina del camping y me eché a llorar ¡Que ya no quiero volver! ¡No quiero volver! y al final he vuelto Ya veremos Bueno, os comento, al principio me encontraba muy bien La verdad es que los primeros kilómetros iba con mucho flow Adelantando a gente Digo, oh, me habré vuelto escalador Pero nada, un espejismo En el kilómetro En el kilómetro 50 o 50 y algo Que, que eran 4 horas Llevábamos ya Ya el cuerpo ha hecho prof Y ha ido cada vez a menos, a menos, a menos Coincidiendo con las subidas duras Y al final ya iba con una tostada Que no podía más eh, Una cosa quiero comentar Muy feo La cantidad de geles y envoltorios de barrita que había por el monte. Horrible, asqueroso. Yo todos los eh, todas las barritas y todos los envoltorios al mayor. Eh, la organización se tendría que poner dura con el tema ese: de controlarlos al principio de la prueba y, y descalificar al que no entregue todos los, los geles. ¿Y qué más puedo comentar? Y eso, que es, es muy dura, el terreno muy roto. Me ha parecido más ciclable que la otra vez que vine Porque yo recordaba muchas más sendas, tanto en subida como en bajada Y sin embargo, pues había muchísimas pistas Ha habido muchas sendas, pero, pero también muchísimas pistas Bueno, y sin más, me despido de vosotros Y si tengo ganas y fuerzas y, y puedo, al fin de semana que viene Haremos la reinauguración oficial, o bueno, inauguración oficial, de la ruta de las Siete Cimas en Illueca. Hasta luego chicos, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y gracias, gracias por estar ahí. Adiós.